Te odio a muerte, te odio <ríe> a muerte, Quinti, te odio a muerte Te odio a muerte, Quinti, te voy a joder, voy a ir a Bueno, no... No esperaba tener que... Tener que hacer esto, pero... He visto cómo fue el... El documental que ya... Ya sabía que fue un puto fracaso. Yo hice eso con todo con todo mi alma, con toda mi ilusión, con toda mi, mi pasión también. Y no ha salido como, como se esperaba. Mis amigos son, un, son hijos de puta. Y no pretendía ofender a nadie ni, ni hacer que nadie se, sent, se sintiera incómodo cómodo ni nada de eso solo quería repercusión eso no era es que no era ni para reírse es que ese documental era es, es serio es serio es yo soy pintor sabes y, y ser pintor pues necesitas cosas nuevas sabes ser artista necesitas cosas hacer cosas nuevas no no, pero es que no, no sé Salió mal Viene a tomar por culo, ¿sabes? No sé, no hay más Solo quería un poco De repercusión y... Un poco de eso Y ahora me han hundido la vida, tío Con todo un montón de gente, tío allí siendo de... Soy patético yo pienso muy bien. Y nada chicos, que gracias por el apoyo y, y todo eso, ¿vale? ¿eh?